Así fue la entrega del título honoris causa a la ingeniera Sandra Kaufman hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿de qué trata este título y por qué se le ha otorgado a ella? <música> Su formación académica inicial fue en Escuela y Colegio Público y sus primeros estudios universitarios fueron en Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, luego de tres años y medio de carrera, tomó la oportunidad de ir a los Estados Unidos a estudiar Ingeniería Eléctrica y Física. Sandra ha trabajado creando dispositivos científicos para muchas misiones espaciales, como los tres satélites Geoestacionario Operacional Ambientales, GOES, y el mismísimo telescopio Hubble, además de desempeñarse como subdirectora del proyecto MAVEN. Hace 10 años Doña Sandra llevó al espacio el sueño de investigar qué sucedió con la atmósfera de Marte, y entender por qué perdió compuestos volátiles como dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y agua. Y con la, la misión en la que yo trabajé, hemos visto ¿verdad? que Marte, si extrapolamos datos de escape, tasas de escape, a, a 3 o 4 billones de años atrás, Marte tuvo una atmósfera tan gruesa como la Tierra, un océano tan grande como el océano Pacífico. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal o déjanos tu like o comentario, eso nos ayuda a seguir creciendo. Desde el año 2021 se desempeña como directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA, donde está a cargo de un presupuesto anual de 2 billones de dólares y la toma de decisiones de misiones futuras como el lanzamiento del telescopio Roman para el próximo 2027. Y ese telescopio va a ser tan poderoso que vamos, estamos viendo este, la tecnología todavía que estamos lanzando en el telescopio Roman un coronógrafo para poder bloquear la luz del sol. De, de estos soles para poder ver esos planetas alrededor de, de esas estrellas. Pero, ¿qué es el título doctorado honoris causa? Este galardón es destinado a personas profesionales, académicas, intelectuales e investigadores destacados, cuyo trabajo o estudio han adquirido gran relevancia en el ámbito nacional e internacional. testigos de cómo Sandra dio un emotivo agradecimiento a su madre, familia y personas allegadas por todo el apoyo brindado hacia su persona, que llevó a más de uno de los presentes a las lágrimas. Mi mamá, que siempre ha sido mi estrella personal, una fuente constante y dinámica de energía, me ha dicho que me esfuerce y que siga adelante. Rara vez recibe crédito por lo que soy. Puede que ella no haya soñado con caminar sobre la luna, pero movió el cielo y la tierra para asegurarse que yo tuviera todas las oportunidades que necesitaba para tener éxito. Con su carisma y humildad, brindó una charla científica muy humana, donde además de describir su trabajo y compartir varios de los objetivos y descubrimientos de la NASA, expresó algunas máximas de vida. Estudiamos nuestro sol, porque vivir con una estrella es peligroso. Estudiamos el resto de los planetas del sistema solar, porque tenemos que entender nuestro vecindario y, y a veces la gente no sabe que la NASA, el enfoque, uno de los enfoques principales es de estudiar nuestro planeta como un planeta, este, que es entenderlo. Y cuando hablamos de cambio climático, es creo que lo podemos ver, lo podemos analizar, lo podemos entender. Y llegar a un punto en el espacio donde está el planeta y poder ingresar en órbita tiene que ser preciso. Y es como cuando estás jugando fútbol, ¿verdad? Uno te da la bola no donde está la persona, sino donde va a estar. Eso es lo mismo, ¿verdad? Tiramos el satélite a donde el planeta va a estar diez meses después. Increíble en sí, ¿verdad? Pero otro de los aspectos increíbles que hemos estado haciendo es encontrando planetas detectándonos alrededor de otros soles. En este momento tenemos más de 9,000 planetas que hemos detectado. Las mujeres tienen tanta visión como los hombres. No es in, eh, eh, no, los hombres no son los únicos que se imaginan cosas. Los hombres no son los únicos que viven en este planeta. Y también tenemos que contribuir y tenemos que salir adelante y tenemos que innovar y tenemos que inventar. Pero este trabajo de equipo que tenemos y escuchar las voces de todos es lo que ayuda a que eventualmente encontremos una solución, no solamente las voces de los hombres sino de las mujeres, nos escuchamos, mutuamente nos ayudamos. Así que eh, los invito a las mujeres ¿verdad? en particular ¿verdad? que se quiten esas barreras mentales. Ustedes pueden, ustedes pueden salir adelante, ustedes pueden llegar a hacer todo lo que ustedes quieran llegar a hacer, nada más propónganselo y vaya paso a paso, poco a poco. Roma no fue construido en un día. Este, estas carreras de STEM no, no van en una línea directa, es un espagueti, un plato de espagueti completamente. Todas las carreras siguen una lógica uh, y la habilidad de razonar es lo más útil. Y esas carreras lo que nos enseñan es a pensar. Así que si muchos de ustedes están estudiando uh, ingeniería, física, uh, tipo de carreras así, es ir a la universidad es, lo que nos enseña es a pensar diferente, a ver las cosas de una manera diferente. Todo lo que yo aprendí en la Universidad de Costa Rica yo lo llevo conmigo, todo eso me ayudó mucho cuando yo finalmente empecé a trabajar para la NASA y combiné lo que había aprendido en ingeniería industrial con la ingeniería eléctrica, con la física, así que ningún aprendizaje se pierde, es como uno combina lo que uno sabe para hacer este tripas chorizo como siempre decimos. Tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con ella. Muchos nos hemos eh, criado en barrios barrio, ¿sí? donde la gente lo que dice, no, es que yo no sirvo para el estudio, no quiero para nada, no, no, no, no, no, no, no, no sé, eso es lo que no se escucha. ¿Qué le diría usted a esas mismas? ¿Van a Nosotras mismas nos ponemos nuestros bloqueos, eso de que yo no sirvo para nada, eso, eso es lo que estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Y, y a ver, a ver, somos gente, porque este, por cualquier razón, de. ¿verdad? Este, y es este, cambiar ese paradigma en nuestras cabezas y decir, voy a tratar voy a poder, no voy a luchar, voy a seguir adelante, no me voy a dar por voy a, a ver si pasa, ¿verdad? Las vueltas del mundo damos las vueltas como dice Mami, uno este, no este, de ¿verdad? Prepararnos, y empezar con la escuela. historia es lo más importante, porque venimos de esos lugares y de esas situaciones y lo único que conocemos es este mundo es? que vivimos, es tratar de ver un poquito más para te ya, te allá, nuestro nuestro y para allá y historia, ¿verdad? Y eso ya nuestros padres que también pueden pero sí. ellos están sí. luchando para que nosotros ayuden y eso es de buscar esas oportunidades que nos a ver Sandra tiene muy presente la importancia de incentivar en la juventud, principalmente las niñas, el estudio en las áreas STEM. Y como muestra de ello, trabaja como coordinadora educativa virtual en la alianza estratégica entre el Space Center de la NASA y la fundación She Is. De la fundación She Is, es una fundación que nace en Colombia. Eh, yo soy Priscila Solano, soy la presidenta para Costa Rica y vicepresidenta global. Llevamos a chicas entre los 9 y los 16 años de Ecuador, Colombia... Eh, Perú, Costa Rica, República Dominicana y ahora Panamá a un programa de educación en la NASA pero en realidad son cuatro meses virtual luego una semana en la NASA poner en práctica todo Doña Sandra es nuestra coordinadora educativa de la parte virtual y luego las pasamos a una plataforma alumni y las sostenemos estudiando y que decidan entrar a una carrera de ingeniería durante la universidad y luego ya las soltamos cuando tenga un buen brete aprendimos demasiado fueron no, fue como cinco días en la inversión donde tuvimos que presentar varios retos nos hicieron en equipos y tuvimos que crear desde un hábitat lunar hasta mi microrobot que fue increíble la verdad ¿Y en las clases principales este tuvimos que aprender a enfocarnos en estas áreas steam y así aprender todos estos como decir proceso, para ir allá a prepararnos y saber cómo iba a ser todo lo que íbamos a ver en NASA. Y también tuvimos que hacer un proyecto, eh, cada una innovador, diferente, y este, eh, ganábamos diferentes puestos para así diferentes personas ir a representarlo en la NASA. Por decirlo así, hicimos como un Shark Tank en la NASA. Fue algo muy útil, sobre todo para las profesiones que queremos ejercer. Todavía recuerdo la emoción que sentimos en el momento cuando... Eh, el avión arrancó fue donde estamos y no podíamos creer que estábamos por fin en la NASA a punto de cumplir nuestros sueños y ahora seguimos adelante batallando y enseñaremos a más niñas a que si nosotros pudimos llegar ellas también pueden y juntas podremos guiar a nuevas generaciones a crear cosas fantásticas para el mundo, para aportar positivamente a esta nueva sociedad. Es algo muy importante que las niñas no se separen de las áreas STEM, porque como Sandra lo dijo, hay muchos hombres, pero muy pocas niñas. Necesitamos más mujeres, más niñas que se empoderen, que cumplan sus sueños, que quieran lograr lo que quieran lograr, y van a poderlo hacer si se esfuerzan. Mi mensaje para ustedes es que no se rindan, que vean el estudio como un puente hacia muchas oportunidades y a conocer nuevos lugares. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal o déjanos tu like o comentario, eso nos ayuda a seguir creciendo.